Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno amigos, y hoy vamos a estar viendo este future 4 que, bueno, es un tanque de recompensa, podríamos decir, de este evento nuevo que se está por venir prontamente a lo que es eh, nuestros garajes, ¿no? Y tiene que ver con lo que es el evento de la expedición que va a comenzar primero con... Frontline, con línea de frente, y luego vamos a estar pasando a lo que sería el Cazadores de Acero o Steel Hunter. Así que bueno chicos, vamos a estar analizando un poquito este tanque, que es uno de los tanques de recompensa, a ver si vale la pena, si no, si está bueno. La verdad es que no lo usé, no lo usé mucho todavía, pero la verdad es que no me llevé una mala impresión. Ya en la primera partida que jugué, la verdad que he tenido un resultado por lo menos aceptable podríamos decir. Vamos a ver las características que tiene. Pega 390, ahora terminamos de ver las características y nos vamos al campo de batalla a ver qué onda. Pega 390, tiene una penetración de 264, recuerden que es un tier 9, bien, es un tier 9, no es tier 8, por las dudas, porque muchos me dijeron, eh, pero es tier 8, no sé qué, no, no, es tier 9. Tiene una penetración de 264 con la munición estándar, que es una munición APCR, y la segunda munición es una munición HIT, bien, a mí mucho la HIT no me termina de cerrar, yo prefiero la APCR, pero bueno... Es una cuestión más personal que otra cosa, hay gente que prefiere la HIT y me parece muy bien, respeto su, su opinión, pero bueno, yo prefiero la APCR, la APCR. Eh, Bueno, después tenemos eh, 330, dijimos con la HIT, que no está nada mal, la verdad para ser un tier 9 no, está, no es la mejor del mundo, pero está bastante bien, es un tanque mediano, así que no, no estaría nada mal Recarga en unos 37.5 segundos. Si le ponemos lo que es la ventilación mejorada. Bajamos un chiquitín ese tiempo de recarga. Estamos más la habilidad eh, hermanos en armas. Estamos bajando casi un segundo. 0,8 un segundo y medio más o menos. Eh, una cosa así para que tengan una idea. Eh, tiene cuatro proyectiles. Y eh, piensen que es un tiempo... Que son, hay que esperar 37 segundos. Es un, es un tiempo, ¿no? O sea... El DPM no es el mejor del mundo. Mmm, pero, bueno. Y además pensá que entre proyectil y proyectil... Tarda 4 segundos en disparar. Es un tiempo un poquito elevado. Un poquito elevado. Entonces se nos podría complicar un poquito por ese lado. Pero, bueno, es, es, es así. Eh, después, las demás características del cañón son realmente muy buenas. Un cierre de retícula de 1,84... Lo cual no está absolutamente para nada mal. Después la dispersión de 0.31 es una dispersión bastante, bastante escasa, digamos. Eh, y se lo nota, se lo nota que es mm, eh, bastante preciso, ¿no? El tanque en sí. Después tiene depresión de menos 7.5. Bueno, no sé por qué le ponen directamente menos 7 o menos 8. Bueno, tiene menos 7.5 y ángulo de elevación 11. Eh, la depresión esta nos va a ayudar bastante en ciertos, en ciertos momentos Así que va a estar bastante, bastante bien digamos. Lo que tiene que ver con los puntos de vida bien, eh, Podemos decir que tiene 1750 puntos de vida Bueno, acá tenemos el otro vehículo de recompensa también, el 777-2 eh, Que después ya le vamos a hacer su correspondiente análisis que también lo justo lo vi porque lo tenía ahí. Pero bueno, estamos con este. Eh... Bueno, fíjate, el, el, el, el otro, el 777, tiene 1850 puntos de vida. Este, por un poquito, 1750, ¿bien? O sea, casi que tiene la vida de un pesado. O sea, la del 777. Después tiene blindaje de chasis frontal, tiene unos 55, ¿bien? 40 de lo que sería del lateral que te van a entrar todas y eh, de trasero 30 lo mismo en la torreta trasero la lateral de torreta tiene 90 y blindaje frontal de torreta 140 y muy inclinado chicos o sea tenemos una buena inclinación tenemos un, un relativo buen blindaje de torreta eh, y el chasis no se te ocurre mostrarlo porque eso es básicamente pollo Así que si te ven con este tanque, ya te digo, en realidad sos pollo porque si no tenés ningún tipo de blindaje en lo que son los laterales, si podés mostrar la torreta y usar la depresión de del cañón en una en pequeña lomita, en una elevación, en lo que fuera que puedas esconder el chasis, sería un golazo. Eso sí, trata de evitar que te peguen las artis porque ahí otra vez sos pollo de vuelta, o sea, las artis te van a volatilizar. Potencia de motor, otro de los puntos importantes de los vehículos medios es su movilidad, para eso se utilizan para moverse por el campo de batalla de un lugar a otro. La potencia es de 620, pero bueno, tiene un peso un poquito elevado de unos 27,35 toneladas, lo que da una potencia específica de 22,67. A ver, no es mala movilidad, bien, o sea, algunos medianos tienen una movilidad de unos 17 de potencia específica, algunos de 18 O sea, 22, 67, Está bien, digamos, está bien ¿Es la mejor movilidad del juego? No, para nada eh, Para nada, entonces En ese sentido podemos decir que la movilidad es aceptable Y es tirando a buena, bien Lo podemos dejar ahí, no es la mejor del mundo Tampoco es la peor, o sea, está bien Vamos a dejarlo así, está bien, la movilidad Viene bien de movilidad del tanque en sí y piensa que tiene una velocidad máxima de unos 60 kilómetros por hora. A ver, yo quería ver la para comparar una muy buena movilidad de, de un tanque medio, que es el, el Burrasque Fíjate que tiene unos 25 con 24, ¿bien? O sea, este tiene un toque menos. Está, está, está bien, está bien. Por eso digo, no es mala ni de casualidad. Eh, ni de casualidad. Pero... Está bien, está muy bien, está muy bien Vamos a dejarlo así, como que está muy bien bien Perfecto, velocidad máxima de 60 El Burrask tenía unos 62 O sea, se mueve un poquitito, un toque más lento que un Burrask Ponele si lo vieron en el campo de batalla Porque digo el Burrask porque todo el mundo está viendo el Burrask Se vio bastante en el campo Y dicen que estaba muy muy bien eh, Velocidad de rotación de unos 39 El Burrask tiene unos 42 O sea, se mueve un toque más lento que un Burrask También pesa prácticamente más del doble Después qué más? Lo que tiene que ver con el camuflaje. Camuflaje 344. Bien, yo no potencio ese camuflaje. Vamos a suponer que la tripulación tiene la habilidad de camuflaje, se podría llevar unos 558. Si le pones una red de camuflaje, yo creo que sería bastante mayor aún. Pero realmente no sé, salvo que te guste jugar una posición muy muy atrasada, no lo estaría recomendando mucho lo que sería el camo, ponerle la red de camuflaje, quiero decir, ¿no? Eh, vamos ahí a la red 730 bien, básicamente tiene unos 730 que no están nada mal la verdad, bastante, bastante bien de camuflaje eh, vehículo inmóvil 44 y luego de disparar unos 9.37 y si tenés la posibilidad de hacer lo que siempre decimos de esconder el vehículo tras un arbusto y que este deje de ser invisible, que deje de ser transparente o sea, eso quiere decir que estás cumpliendo la regla de los 15 metros, eh, sería un golazo, o sea, no te van a detectar casi seguro. Si sí, tenés todo eso, digamos, ¿no? pero bueno, yo opto más por el tema de la movilidad. Ojo, no descarto tampoco mucho, tal vez sacarle le, el apuntamiento y ponerle la red, podría ser una opción, depende depende bastante de, de cómo se vaya llevando la partida y demás. O cómo vaya yo interpretando que es mejor jugar el tanque. Bueno, camuflaje dijimos que es bastante aceptable. Y el rango de detección, 396. Piensen que... Vamos a ver la comparación si le ponemos lo que sería eh, la conciencia de la situación. Podríamos llevar esto a unos 409 metros. No es la mejor del mundo, con reconocimiento 418. Pero bueno, tampoco es que en este caso tenemos las ópticas. Vamos a poner las ópticas. Ahora sí, 460 metros. Es la visión de un tanque medio. No está nada mal. La verdad que tiene bastante... Bastante rango de detección. Eh, así que puede puede servir bastante. Ya si sos muy muy camper, le puedes ponerla. Yo realmente... Esto me parece una aberración. Pero bueno, hay gente que lo tiene así. 523 metros. Y lo puede usar como un caza. Con movilidad. Pero bueno, no lo hagan. No hagan, eso, no hagan esas cosas. Esas cochinadas eh, Nada, chiste, chiste amigos. Cada uno lo usa como se le cante. Me parece muy muy bien. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar ahora a lo que es eh, directamente el campo de batalla. A ver cómo se desenvuelve este querido Shark Future 4 ¡Vamos! Así que bueno amigos, acá estamos entonces en el campo de batalla. Esperen que voy a hacer una cosa. Ahí estamos chicos. Está todo correcto. Sí, perfecto. Ahí está grabando. No, me corrí. Corrí la camarita porque si no iba a molestar ahí. Entonces... No quería que... Romperle básicamente las balls. Bueno, aquí, como vimos, estamos con el Shard Future 4. Eh, en esta Replay. Como les dije, el tiempo... Fíjense que acá lo tenía sin hermanos de armas ni ventilación. Esta la saqué pelado, pelado. Y recargo en unos 38 con 31, chicos. Así que... O sea, lo saqué así como lo tenía, lo saqué al campo de batalla. Fíjense que yo dos explosivas, ninguna hit. O sea, fui pelado al campo de batalla a Que sea lo que Dios quiera, básicamente Pero bueno, ahí estamos eh, Acá nos asomamos Tingy. track con daño Que es lo que yo siempre trato de hacer O empiezo a, tra empiezo a tratar De hacer eso, digamos, ¿no? Eh, es complicado a veces, pero siempre recomiendo Eso en la medida de lo posible Si pueden traquear con daño, es un golazo Fíjense que no fui espoteado Ahí, fíjense eso, atentos a eso Eh... Ahí tenemos a el señor Alexin 2017 con ese Scorpion. Con ese Scorpion G. No, no es el Scorpion G. Eh, es el Scorpion sin el. Sin el coso. Fíjense, por eso siempre prefiero la APCR, porque. Si, bueno, si fuimos espoteados. Si hubiésemos tenido una Hit cargada, por ejemplo, en ese caso, o una explosiva. Ahí hubiese pegado sobre la parecita esa y no pudiéramos, no hubiésemos hecho daño. Acá me estoy escondiendo básicamente lo más que puedo. No por los proyectiles porque no me pueden dar. Sí me pueden dar del diagonal, pero no me, no me dispararon. Pero eh, ahí le disparé, le apunté a la oruga y fue a cualquier lado. Eh, tenía miedo de la GW Tiger de la Arte. Entonces. ¿Cuántas hay? Una igual. No se penetró el blindaje Piensen que lo teníamos bastante alejos Bastante alejado estaba eh, Pero bueno Eso es sí, chicos eh, Por el momento tenemos un Win 8 bastante rojito <risa> Venimos jugando bastante, bastante triste Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que va pasando en la batalla Ahí lo tenemos al Tiger 2 Yo recomiendo que esa posición no la tomen con un Tiger 2 mm. No sé si sería lo mejor dispararle en esa distancia el KB4 que tiene la suerte de que estoy recargando. Mirá lo que tarda. Recargame, por favor. que está pasando? No hagan eso con un KB4. Un KB2, un KB4. No hagan eso, chicos. Por favor, mostrarse con todo el lateral y recarguen 4 segundos. Es una eternidad. 4 segundos, chicos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Ahora sí le dimos ahí abajo. Hay que tener mucho cuidado con este tanque. Si lo podés usar en una posición más tranquila, podríamos decir, ahí más conservadora, sería un golazo. Pero, si no, eh, también ya les digo Tenemos movilidad, piensen que es una partida de tier 8 y 9 No hay gente, no hay, no hay tier 7 Digamos eh... Está un poquito parada Fíjense todos los que están en la ciudad El Tiger 2, el KB4, el Scorpion G El IS-3, el Carnarvon Action X Lo tenemos acá, el T-54 está por acá El 50-120 está por ahí atrás Más en el fondo Ahí se llama el T-54, a ver si le podemos dar Algún tiro de bienvenida Nos asomamos un poquito The Scorpion que está ahí Pero no, es Era un tiro muy, muy Muy azaroso No me la quería jugar tanto Hasta ahora llevamos 1553 de daño Un, un daño bastante triste Podríamos decir Un daño que me da ganas de llorar Cuando me veo jugar Me pongo a llorar por cómo juego a veces <ríe> Rebanco, el chaval. Ah, Son chistes, chicos, chiste, no pasa nada, no pasa nada. Ya los castigaremos a todos estos. El kb 4 ahí que sigue pasando ahí, no le importa nada. Si, si, si, ya soy un KB4, acá acórbanse, que yo me la banco. Se salvó que no tenía, no estaba cargado, sino cuando pasaba ya directamente estaría muerto. Gus Pampa, que también decide pasar, y lo hacen hiperpollo. Pensé que el escoba estaba de este lado, Está de aquel lado. Este también, el KB4, también está de ese lado. Voy a ir adelantando un poquito la partida porque está bastante estática. A ver, vamos a darle un poquito de power a esto. Bueno, ahí pasó el KB-4 justo que ¿no? él no tiene, no repara, no le importa nada. Me parece muy bien. O sea, cada uno es dueño a hacer lo que quiere con su tanque. Le, le parece una buena alternativa pasar de lateral por todos los huecos que hay en el mapa. Pase nomás, querido. Bueno, y acá ya decido... Fíjense la movilidad. Esto sí quería mostrarles. Eh... Que se mueve relativamente bastante, bastante bien, dijimos. O sea, no es repito no es el más rápido ahí me potea el carnaron y me tiran eh... y me quiero ir para atrás y esconderme por el tema de la arti que me, la, me va a hacer mega pollo mega pollo y ahí me la pone de culito culito culito me la pone de culito eh... bueno ahí nos asomamos y quién está por ahí el 112 que trato de traquearlo no puedo y ahora sí lo traqueo con daño y hasta que recargo, pero te dale pollo. que es 4 segundos, 4 segundos son la muerte, chicos. 2757 de daño. Otra cosa, el 112 tiene hit. Y fíjense que nos penetró, como dije hoy, que de lateral te van a penetrar como quieren chicuelos. Así que ten cuidado, chicos. Acá veo que la ciudad eh, está siendo tomada por el equipo enemigo. Con lo cual no somos un tanque que pueda dar mucha batalla en primera línea, ¿no? Básicamente porque somos de paper view, de paper. Pero decido darme una vueltita por aquí y quedarme un poquito medio camuflated. camuflated, eh, Perdón por mi inglés. Pero considero que sería una buena alternativa quedarse por estos lados y esperar que venga alguno. A ver si por el huequito le podemos dar. Pero no, me lo llevan. Me lo llevan estos changos culiaos. Así que bueno, vamos a ver si podemos avanzar eh, Acá justo recuerdo que tuve la mala suerte Que me... ahora van a ver Que me como un, un, un tiro tonto Por mirar el celular Otra recomendación que doy Que voy a hacer un video, tengo que hacer la segunda parte que Todavía se las debo. de consejos para mejorar jugando eh, Como siempre les digo El tema de los 15 metros es clave, es fundamental Bueno, y acá van a ver Que pasa algo Que yo... Soy un tonto ese que juego muy distraído Y justo me mandan un whatsapp Yo estoy esperándolo porque sé que va a venir por acá El 112, no es que está medio escondido Dije, este va a venir por algún lado mira Mirá, mira el tiempo que estoy Ya lo, lo tendría que haber visto Y yo estoy con el cielo así O sea <risa> Y ahí, clan ahí sí, claro Está ordenando, pero ya te comiste la bomba Ya está eh, No hagan eso, no, no, no se los recomiendo Si juegan más o menos en serio, no lo hagan Bueno, qué más, qué más, qué más eh, Uy, cómo están los perros Justo ahora se opusieron a ladrar Los ropes Bueno, ahí tenemos eh, ¿Qué es el Tiger? El Tiger 2, sí, exactamente Justo se va para atrás Yo si hubiese sido el Tiger hubiese metido ahí un seguito Por lo general te van a dar Pido disculpas por los perritos que están ladrando ahí De mi barrio Siempre tengo la ventana cerrada, pero es que está haciendo mucho calor, eh, chicos. Mucho calor, eh. Bueno, vamos a darle un poquito de power a esto, que ya se me, me estoy quedando sin paciencia. Ustedes saben que cuando ven mis directos, saben que no tengo paciencia. Ah, hoy a la noche capaz que hacemos un directo, chicos, festejando de que no tenemos más delay en los... Eh, en los directos de cuenta sheriff. Así que yo la verdad que la pasaba muy bien con la cuenta sheriff, me divertía muchísimo y bueno, no lo hacía tan seguido básicamente por una cuestión de que no me gusta estar con un delay de un minuto y medio, un minuto 10, 15 y no puedo estar, no puedo mantener una relación con ustedes y a mí me encanta mantener una relación de ustedes con ustedes, Dios. No carnal, por supuesto, amigos, pero sí una relación amistosa. Ahí tiro el arbolillo, a ver si espoteamos algo Por aquí, por allá Hola, bebote, ven aquí, Tiger 2. Ven aquí que te haré pollo Eh, no, pero No, no, no lo encontramos Yo sigo con esta velocidad porque, bueno Decido seguir con esta Velocity Porque es una partida, ya te digo, un poco estática O sea, no, no, no me puedo dar el lujo de avanzar a primera Línea con este tanque, ahora que lo matan Al Tiger 2, sí, decido, y digo, bueno, a ver Dale, anda avanzada, no seas tan no seas tan corneta amigo, avanza No te quedes todo el tiempo atrás Tenía miedo que esté el Scorpion G por ahí Porque no me vuela un tiro Pero Casi eh, Casi, casi te diría Es que entre... Y cuando veo que el Scorpion G Está allí Justamente ahí estamos entre las cajitas Adiós, gracias por todo Repito, esa es la ventaja de una munición APC Air una, pues el chance si el inglés, viste cualquiera. Hablo para el culo. <risa> Hablo para el culo, eh, Esa es la ventaja de una munición a PCR contra la HIT y la explosiva. Que en, repito lo mismo. Que ante las costas. Ante las cosas que se rompen, tipo cajas, tipo esas cuestiones. Eh, parecitas como esta que está ahí adelante. Bueno. Eh, que explotaría antes de llegar al objetivo. Ah, ahí está nuestro querido amigo, el Carnarvon Ahí le hago caso a Munia, que siempre me reta, me dice, Nando, deja de autopuntar. No seas tan guachiturro. Entonces, bueno, mmm, dejo de apuntar. Y estoy a 687, pero me queda una sola munición. ¡Se me mueve! ¡Se me mueve el Carnarvon! Está en una posición ideal para él. Y está a 30 de vida, así que yo calculo que la, nuestra Arti podría ser... ¿Está nuestra Arti? Ah, sí, la Su-14. Recarga, recarga, por favor. 24 segundos. El tiempo de recarga es muy largo, chicos. Es muy largo. Entonces se complica desde ese, desde ese lugar. Se complica la recarga, como ahora. ¿Ves que tengo que estar...? Pero si él decide quedarse ahí atrás dos horas... Es que sí. Me, es que quieren que le haga? No, no puedo. Si hubiese recargado antes, yo me lo hubiese tirado. Porque él pega... Si bien el Action X recarga en... 4.7, 4.5 más o menos. Pero pega unos 2.40. Puede pegarte unos 200. Así que estoy casi a dos tiros. Y yo me lo hubiese llegado con... Con mi cargador completo me hubiese cargado casi seguro. seguro. Pero bueno amigos, eh, fue una victoria. Un Winocho moradito, podríamos decir, de 3300. 3800 de daño. Creo que fue una partida bastante buena. Y fue una partida mm, rara en mí porque por lo general uso los tanques un poquito más en ataque, podríamos decir. Y, y bueno, pero creo que fue una, una buena forma de mostrar también cómo se pueden jugar estos tanques más de manera más... Tranquila, tranquilo Nando Tranquilo, no te vuelvas loco Así que bueno amigos, creo que este Shard está, está bueno Me parece que está bien eh, Creo que es una onda Más o menos un burrasque Se podría usar una cosa, algo así Por el estilo, la, la ventaja del burrasque Que bueno, recarga mucho menos Pero tiene dos proyectiles El Shard 4 tiene cuatro proyectiles Y recarga en unos 37.5 Como vimos, con hermanos de armas Y la ventilación, acá piensen que fui Pelado, pelado, sin nada, solamente tenía eh, lo que era el sexto sentido. Así que bueno, queridos, espero que hayan disfrutado de esta replay. Seguramente en el corto plazo, en estos días, voy a estar subiendo una, un análisis así rapidito y, y una replay de lo que sería el objeto 777 que vimos en el garaje, eh, versión 2, que es otro de los tanques de recompensa de lo que son, como dijimos antes, tanto la línea de frente y eh, el cazadores de acero. Así que bueno, queridos, sin más me despido. Le, los invito a que, si tienen ganas de colaborar con el canal, arriba, por lo general, siempre pongo... Bueno, hoy todavía no lo puse, pero ya lo estoy poniendo aquí. Eh, ahí va, arriba, como siempre, pongo lo... Así no, allá, allá. Allá arriba pongo los donadores que van colaborando con el canal si me quieren ayudar, la verdad que por lo general utilizo lo que me van dando, ya sea en equipo para, para mejorar para ustedes, para que puedan tener mejor calidad de video, para com como pasó hace un tiempo que compré el micrófono porque se escuchaba mal con el anterior, bueno ahora estoy con esto, me gustaría poder comprar unos auriculares para poder escuchar mejor y, y bueno, brindarle también a ustedes un mejor... Eh, una mejor experiencia aquí en mi canal Porque esa es mi idea, brindar calidad Y eh, noticias Y todo lo que tiene que ver con el mundo de What Queridos, síganme en las redes sociales Abajo tienen los botones de donación De Paypal, si no sos de Argentina Si sos de Argentina, puedes donar también en Paypal Pero si no, también puedes donar en Mercado Pago, si compras en Mercado Libre Tenés Mercado Pago casi seguro Así que eh, te lo agradezco un montonazo Y después, además de eso, me tenés En Facebook, me tenés en Instagram Bueno, tenés todas mis redes sociales para que puedas eh, colaborar, metete en el servidor de Discord. Tenés alguna duda, tenés alguna consulta, querés, querés compartir momentos, querés compartir lo que quieras en el servidor de Discord. Somos una banda, somos un montón de locos del WOT. Eh, buena onda, respeto sobre todo y camaradería del mundo de World of Tanks. Cuando veo a alguien que eh, interpreta mal las cosas o que falta el respeto a los demás, te vuelo automáticamente de mi canal o de mi server de disco también. Así que ante todo, el respeto. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana, los quiero mucho y tal vez esta noche puede que tengamos algún directilio con la cuenta de Sheriff. No digan nada. Nos vemos eh, en la próxima. Chau chau.